Hola amigos y bienvenidos una vez más a en busca de la verdad. Buenas noches, cuando son las 12 aquí en España, ya 12 del día 3 de marzo. Así que sed bienvenidos todos aquí en el chat, que estáis aquí todos aquí hablando desde hace rato, esperando. Y el título de hoy: Extraterrestres en la mitología griega, es muy curioso porque el el mundo de la Grecia clásica, en este caso, pues podemos decir que el término de la antigua Grecia, pues estaremos hablando de ese periodo de la historia de Grecia, donde pues abarca desde la Edad Oscura, empezando aproximadamente por el 1200 a.C. y la invasión dórica. Hasta el año 146 de nuestra era. Eso sería pues, la antigua Grecia. Evidentemente Grecia ahora pues, es un país moderno. Sabemos que sufrió pues, varias invasiones, tanto por los griegos, muy posterior por el imperio otomano. Es decir, estamos hablando de esa parte del mundo, del Mediterráneo, donde tiene muchísimas islas. Y es un país bastante bonito. Eh, bastante bonito, pero es un país que, aunque hablamos de la Grecia moderna, en la antigua Grecia, pues eh, nos ha dejado pues, una cantidad de legados dentro de nuestra propia cultura. Es decir, los que somos españoles y los que sois de Latinoamérica, los que sois hispanoparlantes, pues incluso también han dejado legados en nuestra lengua. ¿Eh? Así que Grecia sigue presente, la Grecia Antigua sigue presente hasta nuestros días. Pero no vamos a hablar de esa historia de la Antigua Grecia, sino que vamos a hablar de esos eh, extraterrestres, por decirlo así, o esas mitologías de la Grecia Antigua. Y con nosotros tenemos a la compañera Alba de Misterios del Mundo. Hola Alba, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hoy nos vas a hablar de mitologías y vamos a ver, eh, vamos a charlar porque en definitiva vamos a hablar un poquito y vamos a intentar, pues bueno, conocer un poquito más eh, esas mitologías, ver esos paralelismos que hay eh, con los dioses extraterrestres, que además nos llama muchísimo la atención. Pero antes de empezar, eh, Alba, yo sé que en tu canal estás tocando algunos temas de mitología, otros no. ¿Qué estás tocando últimamente en tu canal? Bueno, pues hace un mes subí el primer vídeo porque he empezado bueno, una lista de reproducción que se llama Mitologías del Mundo y mi intención con esa lista de reproducción es hablar de prácticamente todas, bueno, todas, muchas, por ejemplo, he empezado con la mitología griega que esta semana creo que he colgado el tercer vídeo o el cuarto, ya no me acuerdo pero llevo ya un mes con esa mitología y, y aún me queda subir un par de vídeos más pero bueno, todo así muy resumido y yo eligiendo pues cosas que más me llaman la atención porque bueno, si hablara de la mitología griega entera me puedo tirar un año haciendo vídeos de esa mitología. Entonces, para no hacerlo más extenso, pues eso, como te decía, he empezado por la griega, la siguiente va a ser la mitología egipcia, que esa me voy a esperar para que vayamos a Egipto y yo traerme vídeos de allí, material de allí. Y bueno, pues haré también la Azteca, la China, la Mesopotamia, la Nórdica, en fin, muchas. que Voy a estar mucho tiempo... ...hablando sobre mitologías... ...pero bueno, no subo vídeos todas las semanas... ...me espero dos o tres semanas... ...y así tampoco... ...canso mucho a los seguidores... ...que bueno, las mitologías y estos temas... ...ya sabes que... ...o te gustan... ...o te aburren. Bueno, la mitología... ...podemos decir que cada uno pues... ...le puede dar las interpretaciones... Eh, ...que más le correspondan... ...más le guste... ...o que bueno, cada uno le puede dar su propia interpretación, porque de eso se trata, mitología. De hecho, la palabra mitología es eh, contar historias ficticias, ¿eh? que es lo, más o menos lo que vendría a decir del griego, mitología, que es una palabra compuesta de dos palabras griegas. Vemos ya que en el hecho de hablar de mitologías, pues es... Eh, de origen griego. Tenemos muchas cosas más en el lenguaje y como he dicho, pues eh, esas eh, mitologías son sujetas a interpretaciones, algunas como mitologías y otras pues no tanto ni tan como mitologías. Aún recuerdo cuando cierta persona te prohibió hablar de mitologías, pero bueno, esto ya hace mucho tiempo. Pues Alba, quiero que nos hables de los doce dioses del Olimpo. ¿Qué te parece esta, esta sugerencia? Los 12 dioses del Olimpo, cuéntanos algo. Sí, muy bien. Bueno, pues si quieres te, te los menciono. Bueno, antes de empezar, como ya decías, pues la mitología pues, nos habla de historias ficticias y bueno, estas historias de lo que nos hablan son pues de la vida, las aventuras de los dioses, de los héroes, los semidioses y también eh, las criaturas mitológicas según de, de qué mitología sea. Pero bueno. Esta, esta definición o como queráis llamarlo se le puede aplicar a cualquier mitología. Pues bien, los 12 dioses del Olimpo son los dioses principales de, de esta mitología, ese es el panteón de dioses son 12, y también se les conoce como los olímpicos. Por ejemplo, eh, yo te, te los voy a mencionar a los doce y tenemos a Afrodita, que era la diosa del amor y la belleza, a Apolo, que era el del sol a Ares, que era el de la guerra Artemisa, de la caza Atenea, de la guerra eh, Dionisio, el del vino Hefesto, era del fuego y los metales Tenemos a Hera, que era del matrimonio Hermes, que era el dios de los comerciantes y los ladrones Y luego Hermes también era el mensajero de los dioses Tenemos también a Hades el dios del inframundo, a Poseidón, que es su hermano, y bueno, Poseidón era el, el dios de los océanos, de los mares y de los caballos. Y este aspecto no sé si lo sabréis, lo de que sea también el dios de los caballos, porque hay, hay una teoría que dice que Poseidón deriva de una especie de dios caballo, entonces también eh, se le tenía como dios de los caballos. De hecho, en Roma se le tenía principalmente como el dios de las carreras de los caballos. Y luego también, por último, pero no por eso menos importante, porque incluso sería el más importante de todo este panteón, sería Zeus, que es hermano de Poseidón y de Hades, y bueno, es el dios de los cielos y es el soberano mayor de, del Olimpo, de donde vivían estos doce dioses. Estoy sí, leyendo que José Cardosa dice los espartanos, no, los espartanos no eran griegos, amigo, eran de Esparta, ¿eh? no eran de Grecia. Ahora sí, Esparta está en la Grecia moderna, pero la antigua Grecia... Esto es un tema que un día, eh, Alba, si te parece, como estamos hablando de mitologías y todo esto de Grecia, eh, hablaremos de los espartanos, de, de los griegos, en fin, de todas esas ciudades-estado, haremos una pequeña, eh, una pequeña charla histórica, porque hay gente que con, eh, confunde los confunde ¿no? unos con otros, los macedonios, los espartanos, los griegos, ¿no? Y, y parece que todos son griegos, y no es así. ¿eh? De hecho, ni los ni, ni, ni, en fin, tenían diferentes artes, diferentes, no diferentes lenguas, pero dialectos diferentes. Eh, se tuvo que incluso normativizar un griego común para entenderse entre toda esa zona, esas difer diferentes zonas los troyanos son otros, eh, es decir, eh, hay que meterse un poquito en la historia para entender esas pequeñas partes de Grecia, que ahora sí son, son de la Grecia moderna, como país moderno, eh, que Grecia como país moderno no tiene tantos años, es, eh, data de, de la Segunda Guerra Mundial, creo yo, no, de la Primera Guerra Mundial, data la, la independencia de Grecia, Sí, de la Primera Guerra Mundial aproximadamente la independencia de Grecia del Imperio Otomano, que Grecia durante muchísimo tiempo ha estado invadida por países o nacionalidades eh, extranjeras también. Ahí tiene ciertos paralelismos también en su historia contemporánea a el Egipto que nosotros conocemos. Pero vamos a seguir un poquito más sobre esto de las mitologías. ¿Te parece bien esta propuesta que te he hecho, Alba, un día hablamos de esto? Sí, sí, sí. además yo hace ya un montón de tiempo, ya fíjate ya si hace si a la tontería llevo ya en verdad ya llevo más de un año con, con los podcasts. Hace ya bastantes meses hice un podcast sobre, sobre los espartanos, sobre los 300 y la batalla de las termópilas Uh -huh. Zeus, así se llama mi perro además es muy curioso, yo voy a contar a la anécdota y ahora seguimos con el programa estoy montando un tema de la Atlántida uy, que le doy al micrófono estoy montando un tema de la Atlántida el próximo documental que vamos a, a estrenar aquí en este canal y también luego lo estrenaremos en el canal el eh, segundo estreno hará en el canal de, de Alba Misterios del mundo. Pero es muy curioso porque estaba hoy, per, perdonar esta anécdota y seguimos, estaba mi perro ahí echadito, estaba tumbado y estaba aquí eh, editando con los altavoces y eh, en una secuencia donde Alba habla de Poseidón, hermano de Zeus, y se viene el perro a mi lado como diciendo ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? Pobrecito. Qué gracia. Bueno, esto es una anécdota para seguir. Eh, Pandora, sí. ¿Qué, es eso? ¿qué es eso de Pandora? Cuéntame. Bueno, pues ahora lo cuento yo. ¿eh? El mito de Pandora, por ejemplo, en, en este vídeo que vamos a hablar sobre Pandora, sobre Hades y también el cancerbero, estos tres mitos los he escogido explícitamente aposta, porque bueno, estos son los primeros que a mí se me vienen a la mente. Seguramente habrán muchos más, lo que pasa es que yo no los conozco, no los he estudiado en el colegio. Los he elegido explícitamente porque, por ejemplo, algunas expresiones o, o cosas que tenemos en nuestra vida vienen de, de mitos griegos. Entonces los he cogido explícitamente para que veamos de dónde vienen algunas cosas que tenemos en nuestra vida. Pues bueno, en el mito de Pandora tenemos a un personaje que es Prometeo, que bueno, Prometeo fue el responsable de, de crear a la humanidad y por esta razón era el amigo de los hombres. Pero bueno, hubo un día que Zeus le quitó el fuego a los hombres y a Prometeo no se le ocurrió otra cosa que ir al Olimpo, robarle el fuego a Zeus y devolvérselo a los humanos. Entonces, claro, Zeus, que era el, el soberano de, de esta mitología, eh, no, no se la podías jugar porque Zeus enfadaba enseguida. Entonces, como castigo, eh, le dio la orden a Hefesto de crear una mujer que fuera irresistible para los hombres. Para crear esta mujer, pues, hubieron unos dioses que cada dios le dio un don. Por ejemplo, Hermes dotó de astucia a esa mujer Atenea le dio la sabiduría y Apolo le dio el don del aspergio, que estos serían unos sonidos musicales, y Afrodita, como no, le dio la belleza y la sexualidad. Pues bien, después de dotar con estas características a esta mujer, eh, Zeus le dio a esta mujer una caja la cual contenía bueno, pues un, unos cuantos males para la humanidad, para los hombres. Zeus le, le entregó a Prometeo esta mujer tan bella que se llamaba Pandora pero Prometeo la rechazó porque este regalo tan hermoso no le dio muy buena espina él pensaba que ahí había algo escondido entonces Pandora se fue con Epimeteo que era el hermano de Prometeo y Prometeo le advirtió a su hermano, le dijo no te fíes de este obsequio pero bueno Epimeteo no le hizo caso, le quitó importancia y no hizo caso a las advertencias de su hermano y se quedó con Pandora. Pues bien, Pandora y Epimeteo vivieron unos cuantos años muy felices, muy enamorados, pero claro, el tiempo iba pasando y la curiosidad de Pandora se iba haciendo más grande, ella tenía mucha curiosidad sobre esa caja que le había dado Zeus, ella siempre se preguntaba ¿Qué habrá dentro de esta caja? Pues bueno, mmm, como ya sabéis que la curiosidad mató al gato, un día Pandora no se pudo aguantar más y abrió la caja. Acto seguido, cuando la abrió, salió, salieron unos ruidos espantosos y detrás de esos ruidos salió humo negro. Y fue de esta forma como la tierra se llenó de desgracias, de, de peleas, de enfermedades, en fin, todo lo malo que tenemos. Que, que, que se tiene en la vida, todo esto salió de esa caja. Por lo tanto, eh, ese hermoso mundo que se conocía hasta ese día ya no era lo mismo, se escuchaban gritos y peleas en las calles, en fin, ya habían cosas malas. Pero hay una cosa importante en este mito, que en el fondo de esa caja salió una última cosa, que se trataba de la esperanza, que iba con forma de paloma. Lo último que salió de esa caja era una paloma que iba volando que salió para intentar combatir las desgracias que, que tiene el mundo. Entonces, la enseñanza que nos transmite este mito es que a pesar de que nos pasen cosas malas, siempre hay esperanza. Y entonces, de aquí viene la frase que nosotros tenemos hoy en día, esta famosa frase de la esperanza es lo último que se pierde. Anda, fíjate por dónde. Mm. No sabía, no conocía yo... Esa parte final y esa interpretación. También se podría llevar eh, al mito cristiano o al mito hebreo ¿no? de, de Adán y Eva, ¿no? esa manzana uh -huh. que trajo el pecado al mundo. no Pues algo sería algo sí. eh, pues muy, muy similar, muy parecido. no Además Adán y Eva eran felices y comían perdices. ¿Se me ha cortado esto? No, no, yo te oigo. No, se me oye, ¿no? Y bueno, pues es muy curioso, ¿no? Eh, Hades Cancerbero. Esto del Hades Cancerbero, ¿esto qué es? Tengo bueno, ya aquí unas anotaciones hechas y sí. nos vas a hablar de esto. Además, está, me está gustando lo que estás hablando. Y a los amigos que están en el chat también les está gustando. Son sí. es mitologías bueno, muy bonitas. Que eh, eh, antes de que continúes, lo estaba, lo estaba intentando. Eh, eh, buscar lo de mitología, que son dos palabras griegas, mitos, sería eh, en griego clásico, significa más o menos el discurso, con palabras o con actos. ¿eh? De la palabra al eh, la palabra acto y discurso, sería algo así: mitos, ¿no? Y por extensión, un acto, eh, o un acto o un hecho. ¿eh? Logos, que en griego clásico significa la expresión oral o escrita, es decir, mitología es la persona que cuenta una historia, lo que estás haciendo tú, mitología. <risa> Continuamos. Eh, ¿Qué es el Hades? ¿Y qué es el cancerbero? Yo sé que el cancerbero en el fútbol es el portero. Pero... Sí, güey, pues, ya, ya me lo has destripado. Ya me, <risa> me lo has, has Ya muy mal. Muy mal, <risa> bueno, empezamos mal. Pues, cuéntame, cuéntame. Vamos a empezar por Hades, que es el dios del inframundo y como os he comentado antes era hermano de, de Zeus y de Poseidón. Pues bueno, es el dios del inframundo y de los muertos y era hijo de los titanes Cronos y Rea. Pues bien, al igual que todos sus hermanos, cuando nació fue devorado por su padre y posteriormente fue rescatado por Zeus. Veréis, esto os lo voy a contar. Eh, Zeus lo que hacía era devorar a sus hijos porque mmm, existía una profecía que hablaba que uno de sus hijos lo iba a destronar, es como que le iba a quitar el poder. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacía? Cada vez que, que Rea daba a luz, él se tragaba a ese hijo que nacía, pero no moría. Se lo tragaba y se quedaba dentro de su vientre, pero seguía vivo. Esto fue así siempre hasta que un día Rea dio a luz a Zeus sin que Cronos se enterara. Entonces Zeus lo que hizo fue rescatar a sus hermanos. Eh, lo que hizo cuando los rescató fue que se repartieron eh, las zonas de la tierra. Por ejemplo, Poseidón se quedó con los mares y con los océanos y bueno, de Poseidón podría contaros muchas cosas más, pero no lo voy a hacer y me voy a esperar a que veáis el documental de la Atlántida. Bueno, Zeus se quedó con los cielos y muy a su pesar Hades se quedó con el inframundo, con esa parte un poco fea y la verdad es que era una zona que nadie la quería y al final le tocó al pobre, al pobre Hades. Pues bien, de esta forma se vio en la obligación de vigilar el tártaro. Como era el regente del inframundo, eh, muchos en aquella época lo asociaban a la maldad, pero la verdad es que Ares era más bien, más bien altruista, él siempre mantenía como una especie de equilibrio e intentaba nunca beneficiar ni a una ni a otra parte. Realmente era conocido como uno de los dioses olímpicos más neutrales de todos, aunque esto llame la atención, era así. Pero bueno, como estaba completamente solo viviendo en el inframundo, un día a Hades se le ocurrió secuestrar a Perséfone. Perséfone estaba un día tan tranquila en el campo que estaba recogiendo flores para su madre Deméter, que era una diosa, y bueno, la raptó. Entonces su madre, como no la podía encontrar, se puso muy triste y se le olvidó cuidar las cosechas. Demeter era una diosa, pero no pertenece al panteón de los dioses, era una diosa menor. Entonces Zeus, como sabía el paradero de su hija, lo que hizo fue enviar a Hermes a, a hablar con Hades para convencerlo de que la, la dejara libre. Y bueno, gracias a la elocuencia, porque Hermes tenía también el don de la palabra, consiguió convencer a Hades, pero este le tendió como una trampa a esta chica. Le dio un grano de granada que Persefone se comió. Y claro, aquí había una cosa, y es que si comías eh, algo del inframundo, era, era como un tipo de condena, por llamarlo de alguna forma, porque te, te tenías que quedar ahí, entonces, de esta forma, el dios se casó con ella y la convirtió en la diosa del inframundo. Y, claro, a todo esto en esta historia no nos podemos olvidar de su madre, que ella estaba muy triste y, como os he comentado, eh, había dejado a un lado las cosechas, y, claro, mmm, las cosechas, si no las cuidaba esa diosa, los griegos no, no tenían de qué comer. Entonces, Zeus, como no podía permitir esto, dio la orden de que esta chica Perséfone viviera seis meses en el inframundo con Hades, con su esposo, y otros seis meses en la tierra con su madre. Los seis meses que estaba en el inframundo sin su madre, el tiempo era frío y triste, ¿por qué? Por la tristeza de su madre, y de ahí viene el invierno, y los seis meses que estaba con ella, su madre obviamente estaba contenta, y de ahí vienen las estaciones de, de, del buen tiempo, ¿Qué te parece? Este mito es bonito. Muy bonito, sí, es muy, muy bonito. Bueno, por eso tenemos estaciones del año. Fíjate, los, sí. los griegos... Pero le daban explotación a todo. A todo, a todo. De hecho, las eh, eh, es que los griegos eran unos de los grandes observadores de la naturaleza en oh. toda su extensión. Pero bueno, también hay otras culturas, los sumerios también lo hacían, los griegos... Yo creo que todas estas culturas antiguas eh, lo que hacían era eso, observar su entorno e intentar a través de esto que estamos hablando hoy, de las mitologías, dar una explicación para oh. que la gente eh, la gente normal y corriente, sin, sin estudios de aquella época, pues entendiese las cosas y que le diesen un sentido es que es muy importante el darle un sentido lo curioso es que en el mundo antiguo se le daba un sentido en relación a lo que ellos vivían a lo que ellos, a su cotidianidad, a su día a día pues se les daba esa explicación pero te quiero hacer una pregunta y esto es sorpresa y a vosotros también me la contestáis luego, ahora no se hizo un estudio, se hizo un estudio comparando a un griego medio, a un griego medio, a un ciudadano medio del mundo, y la pregunta es, ¿quién tenía más conocimientos? El este griego. Señor. Luego lo contestamos, luego lo contestamos. ¿Quién tenía más conocimiento, el griego o esa persona media de? la humanidad de hoy en día. Da igual de la parte del mundo que sea, hablamos de una persona media en cuanto a conocimientos. ¿eh? Luego, luego lo contestamos y os vais a sorprender. El inframundo, tengo aquí ya sí, apuntado el inframundo. ¿Qué es el inframundo? Que, espera, espera, que antes de hablarte del inframundo eh, te, te quería hacer un, bueno, un tipo de observación ya que estábamos hablando de Hades, que es el dios del inframundo. Sí. Eh, la observación de que, bueno, ya te la dije, un, un día que estábamos hablando de mitología ya, ya te la dije, pero vamos a comentarla aquí con todos sí, los sí, amigos. Adelante, adelante. Que, que fíjate qué diferencia, por ejemplo, con los egipcios, que como bien sabes, durante toda su vida se preparaban pues para la muerte, hacían ofrendas y rendían también culto a los dioses de la muerte, uh -huh. pero los griegos no. Los griegos. Vamos, es que no querían saber nada de la muerte y de hecho no, no hablaban ni siquiera de Hades, ni tenían ningún templo para él. De hecho, para los griegos antiguos eh, de esos tiempos sí que es verdad que existía un lugar y ese lugar eh, ellos pensaban que era la entrada, pero la entrada real al inframundo. Y en ese sitio se descubrió, no me acuerdo cuánto tiempo... Hace cuánto tiempo se descubrió como una especie de inscripción o de grabado, bueno, de algo ahí escrito que ponía para el dios y para la diosa, es decir, para Hades y para Perséfone, pero ya está, no hay nada más. Fíjate Ajá. la diferencia con los egipcios. De hecho, de hecho, todo eso tiene una explicación sí. y se sabe a través del arte. Eh, fíjate como no hay ninguna ninguna escultura de ese dios uh -huh. nada no no si sí, ya te he dicho no exacto. es que no quería ni hablar de él exacto pero eh, los griegos no hablaban de la muerte porque era una cultura eh, que estaba sumida en la belleza en la belleza en la vida y en la luz uh -huh. ¿Eh? la luz la belleza ahí eh, podríamos sacar muchas historias de la filosofía ¿no? De, de, de esa perfección, lo bello es bueno y lo feo es malo, la vida es buena y la muerte es mala. Podríamos charlar mucho en relación al tema de la filosofía, pero eso lo haremos en otro programa. Y los egipcios, la diferencia que tenían es que lo bello les importaba un pimiento, sino lo que les importaba era esa vida al más allá. Era preparar su vida para ese viaje al más allá. No es la única cultura. En el Valle del Indo, también muchas culturas anteriores o paralelas a la egipcia, también hacían culto a la vida más allá de esta vida. Es decir, se preparaban para ir más allá. Lo que es el concepto de belleza en el mundo en el mundo egipcio, en el mundo antiguo, en ¿eh? Egipto antiguo, apareció muy tarde. Apareció muy tarde. Es decir, cuando ya, eh, por decirlo de alguna manera, en, en esta parte del Mediterráneo se empieza a gestar la belleza como algo bueno. Y de hecho, las esculturas griegas, nunca vas a encontrar una escultura mal hecha. Nunca vas a encontrar una escultura en la que se pueda ver una figura deforme, todo era perfecto. Bueno, a ver, esto se me ha cortado, seguimos en el directo, a ver, a ver ahora otra vez, ya estamos aquí otra vez, se me va. Eh, en, esa, en esa Grecia antigua no vas a encontrar una escultura fea mal hecha, todas están bien hechas, ¿eh? porque era el culto a la belleza. ¿eh? Y los egipcios tenían otro tipo de cultura y ellos, la belleza en un principio les importaba muy poco. ¿eh? Sí, evidentemente lo bello era algo bonito, pero que no por ende era algo bueno. Mientras que los griegos lo bello es bueno, lo feo es malo. Eso es dentro de las primeras filosofías de los griegos. Curioso lo del inframundo. ¿eh? Muy curioso. Sí. Muy curioso. Que sería nuestro infierno, ¿no? El infierno cristiano, ¿no? Sí, Pero yo sí, creo que, es que el, infierno, el infierno cristiano de Dante le dio pues, un aspecto todavía más maléfico, ¿no? Que el, sí. el inframundo griego, ¿no? ¿Ibas a decir algo más? Sí, que te, que te voy a hablar del inframundo y del cancerbero. Claro, pues eso, si te lo he preguntado. Sí, no, lo que pasa es que como hemos hecho este paréntesis para hacer la, la diferencia que hay con otras culturas, sí. pues, pues vamos a ello. Adelante. Bueno, pues antiguamente para los griegos, cuando alguien moría, se tenía la creencia de que el espíritu de esa persona se iba con Hermes, como ya os he dicho, el mensajero de los dioses, y este dios lo llevaba a un juicio. Después de ese juicio lo llevaba al lugar donde se encontraba el, el famoso barquero Caronte. Pues bien, para entrar al inframundo había que pasar el lago Aqueronte o Laguna Estigia, se puede llamar como queráis. Este recorrido había que hacerlo con una barca en la que iba remando Caronte. Caronte normalmente es representado como un hombre bastante viejo y gruñón que va vestido así como con, con unas ropas muy, muy viejas, con andrajos así de colores oscuros pero a veces se le representa como un demonio con alas que lleva un martillo. Caronte era hijo de Erebo y de Nix y como ya os he dicho su principal misión era conducir a al espíritu de los fallecidos de una orilla a otra el difunto lo que tenía que hacer era pagarle el viaje y le debían de dar un óvulo por esta razón cuando se enterraban eh, se les ponía o una moneda debajo de, de la lengua o se le ponían dos monedas sobre los ojos esto lo podemos eh, ver bastante bien en la película de Troya bueno si no podían pagarlo, pues estaban condenados a, bajar, a, a, a vagar hasta que Caronte accediera a llevarlos de una orilla a otra sin pagar. En una ocasión, Caronte fue encarcelado durante un año más o menos porque dejó pasar a Heracles sin cobrarle, porque Heracles le, le obligó, es como que le hizo un chantaje. Pues bien, después de, de que el espíritu consiga cruzar ese río, el alma se encuentra con el Cerbero o Can Cerbero, que era un perro de tres cabezas con cola de serpiente y en el lomo tenía también como muchas cabezas de serpientes. La, eh, la, misión, la misión principal que tenía esta criatura era cuidar las puertas del Hades para que no entraran los vivos ni para que salieran los muertos. Esta criatura, bueno, esta bestia, era hijo de Kidna y de Tifón y aunque siempre cumplía muy bien su misión, hubo algún vivo que se le escapó y que pudieron entrar por la puerta. Por ejemplo, tenemos a Heracles, que lo, lo aterrorizó, Eneas lo drogó y Orfeo lo durmió con su música. En esta parte del, mico, del mito, perdón, yo siempre me acuerdo de la frase de la música amansa a las fieras, ¿no? Pues bien, en el inframundo encontramos una clasificación. Por ejemplo, tenemos los campos Eliseos, eh, para los muertos bendecidos. Aquí encontramos a los héroes míticos eh, que tenían la posibilidad de volver al mundo de los vivos, pero todo hay que decirlo y muy pocos lo hacían. También tenemos el tártaro, que era para los condenados. Era una prisión que estaba rodeada por fletetote, que era un río de fuego. Desde un principio aquí estaban los titanes, pero eh, este lugar después también pasó a ser, como os he dicho, un lugar para las almas condenadas. Y por último encontramos los campos asfódelos, que era pues, como la morada de los muertos, donde las almas iban vagando con los espíritus menores. Pues bien, eh, como ya nos ha dicho Rafa al principio, pero yo aún así lo voy a contar es que de este ser mitológico del cancerbero viene que a los porteros de fútbol también se les conozca como cancerbero bueno, ahora ya no se dice tanto esa palabra pero hace muchos años cuando se transmitían los partidos de fútbol sí que se solía escuchar mucho la palabra del cerbero o el cancerbero ¿por qué? porque custodian una puerta es decir, la portería igual que hacía esta criatura Muy curioso muy curioso. ¿Quién sería ese, ese dios egipcio que te llevaría de un lado al otro? ¿En la barca? Uh -huh. ¿Ra? No, sería... No. no sería ¿Quién es el dios del inframundo? Eh, Anubis. ¿Anubis? Sería Anubis. Anubis. Sí, Anubis? sí. Anubis? El de los caminos, sí, sí. Claro, sería ese, ese equivalente. Te voy a pasar luego un libro. ¿Mm? Eh, es un libro de carrera, pero lo tengo en PDF, muy curioso, lo tengo aquí. Te lo pasaré luego para que veas la eh, equivalencia de los dioses griegos y egipcios, los que ellos propiamente los griegos le dieron uh -huh. a vale. los egipcios. ¿no? Por ejemplo, eh, podemos decir Amón, el dios Amón era Zeus, eh, Horus era Apolo, Osiris era Dionisio, Isis Deméter, el dios Petá era Hefesto, Tot, Hermes, bueno, te lo pasaré. Sí, pásamelo, pásamelo. La diosa Hathor, Afrodita, ¿no? Afrodita, sí. Claro. Pues bueno, te lo pasaré, es un libro entretenido, chiquitito, es un estudio, ¿eh? no es un libro de lectura, eh, en plan, es, es un libro que te va a gustar. Sí, sí. Pues vamos a continuar. Veo que está gustando mucho, están comentando eh. mucho los amiguetes aquí en el, en el chat, dice, Dale. pregunta Rafael Alba y gente de aquí, los griegos cuando enterraban a los suyos los acompañaban de objetos preciados y personales, aparte de las monedas para el barquero como los egipcios, la respuesta es sí. ¿eh? Incluso hoy en día hay gente que se entierra con efectos personales. Sí, eh, eh, lo dice, dice misterios. La respuesta es sí, ¿eh? para que lo sepas. ¿eh? Vamos a seguir un poquito más. ¿Qué me dices de Prometeo? Pues bueno, Prometeo, os voy a hablar de Prometeo, que de este personaje sí que he hablado ya en mis vídeos. Pero bueno, me parece también, me parecía interesante también que habláramos sobre algún castigo que, que aplicó. Nuestro amigo Zeus. Bueno, pues Prometeo era el hijo de Japeto y de la Oceanide Asia. Era el hermano de Atlas, de Epimeteo y de Menecio. Como os he comentado antes, cuando se ha hablado de Pandora, fue el introductor del fuego y también el inventor del sacrificio. Pues bueno, hubo un día que no se le ocurrió otra cosa que nada más y nada menos que engañar a Zeus, al soberano de, de esta mitología. Lo que hizo fue sacrificar un buey, lo dividió en dos partes. En una parte puso la piel, la carne y las vísceras y lo, todo esto lo metió dentro del vientre del buey. Y en la otra mitad lo que hizo fue poner los huesos, pero los camufló porque arriba puso como, como una capa de grasa. Entonces le dijo a Zeus que eligiera. Y bueno, Zeus eh, se cogió la capa de grasa. Enseguida se dio cuenta de que había elegido realmente huesos. Entonces, claro, Zeus cuando se dio cuenta se indignó por este, por este gran engaño y decidió privar a los hombres del fuego. Y entonces es aquí, como os he contado antes, que Prometeo se va al monte Olimpo y roba el fuego y se lo devuelve a los hombres pues bien, eh, en esta parte del mito que lo que yo os he hecho ha sido dividirla en dos para así hablaros también de Pandora, pero bueno, aquí en esta parte Zeus eh, después de darse cuenta de lo que Prometeo había hecho eh, también mandó a Hefesto a encadenarlo en una montaña muy alta en la que cada día iba a ir un águila a visitarle y de paso a devorarle el hígado pero claro, como Prometeo no era un titán normal o común, por decirlo de alguna manera, su hígado, ¿qué es lo que le pasaba? Que se regeneraba. El, el águila se lo comía, pero acto seguido se le regeneraba. Entonces, ¿qué pasa? Que esto era un dolor constante todos los días. Pero bueno, un día Heracles mató al águila y así consiguió que este castigo tan tan temible que le puso Zeus, se terminara. Pues vaya tela con el castigo. Sí. sí, sí. Ay Dios mío, qué dolor, ¿eh? que te mm. coma el hígado un águila. Sí, que te lo come y luego se te vuelve a poner uno nuevo y el águila vuelve a venir. Es una cosa, una condena que no para nunca. Es un dolor continuo. Mm -hmm. La es verdad curioso. es que, dime... No, no, no, sigue, sigue, te iba a decir... No, iba a decirte que, que Zeus aplicaba unos castigos muy fuertes. Sí, dice misterios, dice, muy curioso, los castigos de los dioses no tenían misericordia alguna, eran fríos, lógicos y casi perversos en sus decisiones. Y es así, a veces eh, la paradoja del tema de los dioses griegos, la paradoja eh, y la coincidencia, Fíjate qué cosa más extraña, ¿no? Es que eran fríos calculadores, eran muy poco humanos para muchas cosas y luego muy humanos y muy carnales. Y esto lo vemos repetidamente en diferentes pasajes Hebreos de tiempos del Antiguo Testamento. ¿eh? También lo vemos, los dioses que, o sea, esos, eh, esos ángeles caídos, ¿no? que bajaron a la tierra y se mezclaron con las hijas de los hombres. Vemos que eran dioses o eran deidades que luego tenían placeres carnales muy muy concretos y además eh, vemos ahí las dos partes. ¿no? Vemos que hay mucho paralelismo también ¿eh? dentro de eh, los griegos y el mundo, eh, el mundo bíblico, ¿no? el mundo antiguo. ¿no? Eh, vamos a seguir, tenemos dos temitas más. Háblame sí. de Tántalo. Sí, pues Tántalo este es otro, otro personaje al que Zeus castigó. Os he traído, de los castigos que yo conozco, os he traído a Tántalo y a Prometeo, que es muy famoso. Pero bueno, si queréis saber un poco más sobre este tema, en mi último vídeo que he subido, si no recuerdo mal, este jueves, creo que fue el jueves, sobre la mitología, el vídeo que he hecho era explícitamente sobre los castigos. Pero bueno, vamos con Tántalo. Pues bien, Tántalo era el hijo de la Oceán y de Pluto y del dios Zeus. Eh, Zeus lo quería tanto, lo apreciaba tanto, que siempre lo invitaba a los banquetes que celebraba en el Olimpo. Es decir, que Tántalo se codeaba con los dioses más importantes. Y aquí en esta historia tenemos varias versiones sobre los acontecimientos. Por ejemplo, unos dicen... Que, que Tántalo se trastornó y comenzó a actuar mal y otros dicen que la relación que tenía con los dioses hizo que comenzara como a jactarse de ello con los mortales, es decir, que él se presentaba como alguien superior, eh, despreciaba el resto de los mortales. Pero bueno, lo, la verdad es que todos coinciden en que fueron varias las acciones que, que propiciaron el cruel castigo, porque la verdad es que lo que hizo Tántalo se las trae. Pues bueno, parece ser que fue diciendo los secretos que había escuchado en el Olimpo a todos los mortales y además también robó néctar y ambrosía. Claro, estos acontecimientos no, no le gustaron nada a los dioses y mucho menos le gustaron a Zeus. Pues bueno, un día Tántalo invitó a los dioses a un banquete en el monte Sípilo, y aquí pasó una cosa, que es que no tenía comida para todos. Y bueno, eh, decidió servir un plato especial, pero especial en mayúsculas y de su propia cosecha para poder darle de comer a todos. Veréis. A Tántalo no se le ocurrió otra cosa que descuartizar a su hijo Pélope, lo descuartizó, coció su, sus miembros y le sirvió este plato a sus invitados, a los dioses. Claro, cuando sirvió el, bueno, el guisado de pelo, pelo por llamarlo de alguna manera, los dioses se dieron cuenta de, que, de lo que había ahí en el plato y lo rechazaron con bastante horror. Todos lo rechazaron menos Deméter, que como os he contado al principio del directo, Deméter, cuando sucedieron estos acontecimientos, estaba mal y triste por la pérdida reciente de su hija Perséfone. Y bueno... Pues esta diosa, sin darse cuenta, se comió el hombro del de, de hijo de Tántalo. Pues bueno, eh, Zeus entró en cólera y pidió a Hermes que volviera a cocer el cuerpo de Pélope y que, como Deméter se había comido el hombro, pues bueno, que forjara un hombro con marfil de, de delfín y después... Eh, después de volver a, a cocer su cuerpo, le dieron vida a través de las famosas moiras. Pues bien, eh, Zeus eh, mató a Tántalo y fue colgado por orden del mismo en un, árbol, en un árbol del Tártaro. Pues bien, a partir de ese momento su condena sería pasar la eternidad colgado de ese árbol sin poder beber agua ni poder comer nada. Él estaba eh, sobre un lago, pero a pesar de esto, cada vez que intentaba coger agua, solo se podía mojar los labios que ya los tenía secos. Y claro, esto le daba una mayor sensación de, de sed. Y además, el árbol tenía muchos frutos, pero claro, cada vez que intentaba coger un fruto venía una ráfaga de viento y se lo tiraba por el suelo. Es decir, que el castigo que tuvo era... Eh, estar ahí, que si tienes sed, tienes un lago, pero no vas a poder beber. Tienes hambre, tienes frutos, pero no puedes comer. Fíjate es que también la ocurrencia que tuvo Tántalo sí, muy curioso. de matar a su hijo. Muy curioso. Ese también era Pállate, la matar al hijo y servirlo para comérselo. no sí. Fíjate que eran bestias esta gente, ¿eh? para contar sí. eh, todas estas metáforas y estas historias. no sí. eh, un poquito bestias y desagradables. Pero bueno, a saber a saber si estas historias pues tenían algún trasfondo de realidad. No, no, no sería la primera vez que se conocen casos de canibal no. canibalismo. Vamos a continuar, perdón, con las gorgonas. Las gorgonas, que a mí me gusta oh, este tema. Sí. Cuéntame, cuéntanos, ¿qué son las gorgonas? Bueno, pues se cuenta que las gorgonas eran unas mujeres guerreras, con alas y con una mirada que te dejaba de piedra, pero vamos, literalmente. Las gorgonas eran tre tres hermanas, eh, Medusa, que yo creo que es la más famosa de todas, Esteno y Euriale. Se dice que tenían poderes mentales, físicos y que también tenían la capacidad de curar. Pues bien, a estos seres se les suele representar con, con una... En vez de pelo, tienen eh, la cabeza llena de serpientes que están vivas. Su mirada lo que hacía era que cualquier persona que las mirara se convirtiera en piedra. Y además de esto, como las serpientes que tenían en el pelo estaban vivas, podían morder y envenenar a cualquiera que se les acercara. Como ya os he dicho la más conocida de estas hermanas era Medusa, que según la leyenda era una mujer muy guapa y era sacerdotisa en el templo de la diosa Atenea. Pues bien, tuvo un acercamiento eh, con Poseidón y Medusa, eh, o sea, Poseidón tuvo el acercamiento con Medusa justamente en el templo de, de Atenea. Entonces, claro, Atenea enfurecida porque no podía permitir esto lo que hizo fue castigarla y convertirla en un ser monstruoso aquí lo que pasó es que Poseidón la violó y claro, las eh, sacerdotisas perdón, de ese templo debían ser puras, debían de ser vírgenes y claro, encima fíjate qué cosas, encima de que fue Poseidón, el que la viola, el que se aprovecha de ella, luego encima el castigo va para ella muy curioso hmm. Pues son temas eh, de, de dentro de la historia, de dentro de la historia y de dentro de las mitologías. Pero ahora vamos a pasar un poquito más a ese tema de extraterrestres, ¿eh? que yo creo que a nuestros amigos también le, les gusta. Yo te quiero preguntar a ti, ahora ya de una forma más distendida, ¿eh? Eh, que por cierto, el, entre un hombre medio de la humanidad moderna y de la Grecia Antigua, la Grecia Clásica, el más inteligente era el griego, ¿eh? el, el que más conocimientos tenía. Bueno, esto lo habíamos preguntado antes y lo contestamos ahora. Pero oye, ¿cómo ves esto de, de que hayan dioses, que además eh, su fisonomía es mayor que la del ser humano, más grande, más robusta, más alto? Eh, siempre vemos que los dioses están en el monte Olimpo, están en... En, unas, en un lugar superior a, a, al resto de los mortales, hay dioses, dioses menores, semidioses... Eh, ¿Qué tiene que ver todo esto con los extraterrestres, Alba? ¿Tú qué, cómo lo pues, ves? Bueno, yo la creencia que yo tengo eh, es la teoría de que, aparte de aquí en, en los griegos, o sea, en fin, en muchísimas culturas antiguas y civilizaciones Todas tienen su mitología o prácticamente todas tienen su mitología y como bien sabes existen eh, muchas culturas que ya sé que soy una pesada con este tema pero bueno, que hablan de la llegada de unos dioses que vinieron de las estrellas. Entonces claro, esas personas les llamaban dioses, yo creo que les llamaban dioses porque igual los veían eh, que eran superiores a ellos porque esos dioses eran los que, les daba, lo, los que les daban esos conocimientos. Entonces, claro, pues esas personas en su época, igual la palabra extraterrestres no existía y les llamaban dioses. Y entonces yo soy, yo soy muy fan de la teoría que cree que a lo que ellos llamaban dioses es lo que nosotros hoy en día mm, llamamos extraterrestres. Uh -huh. Con lo cual estarías de acuerdo con esta teoría de los eh, dioses eh, ancestrales como eh. a los antiguos astronautas, ¿no? los antiguos eh, viajeros del espacio que llegarían pues, a, a, este planeta, ¿eh? a este planeta y que eh, de una forma u otra nos darían sus conocimientos y sus enseñanzas. ¿Tú también crees que ellos mostraron al hombre el camino eh, material, el camino espiritual, el camino como humanidad? Eh, ¿Qué opinas de esto? Sí, yo creo que sí. Además, en muchos de los vídeos que yo llevo ya hechos, lo cuento que yo tengo la creencia de que fue así. De hecho, yo pienso que, por ejemplo, en cuántas culturas vemos que hay construcciones que son unas construcciones que a día de hoy, con toda la tecnología que tenemos, no somos ni capaces de hacer. Entonces, ese conocimiento se lo dieron esos dioses. De hecho, me acuerdo una vez que estuvimos hablando justamente de Inhotep, que fue tocado por la mano de los dioses y, y le dieron conocimiento. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Perfectamente. Yo soy de la misma teoría y de esto hemos hablado... En privado muchas veces, eh, hemos intercambiado mucho mucha opinión, mucho conocimiento. Eh, además, eh, eh, es, sería curioso un día grabarnos estas conversaciones <risa> y luego pasarlas aquí en un vídeo. ¿no? Eh, La verdad porque... es que tenemos conversaciones ancestrales. <risa> sí, muy, muy, trascendent muy... Sí. trascendentales. ¿no? Sí. Eh, yo pienso que sí, yo pienso que hay dioses esos dioses eh, que viajaron a través del espacio y que eh, resolvieron el problema de las distancias en el universo y que quizás están más cerca ¿no? de lo que nosotros nos pensamos y ellos pudieron resolver ese, ese tema. ¿no? Yo sé que la ciencia hoy en día eh, busca esos otros mundos, que la ciencia está en búsqueda constante, aunque tenemos testimonios ¿eh? en, este, en este mundo que hemos podido entrevistar, que hemos podido ver, eh, hemos podido eh, pues, mostrar incluso pruebas ¿no? de que algo nos ha visitado y algo nos visita en la antigüedad y en la época moderna. Yo creo que sí, yo creo que esa es, es una de las teorías, sería la, la más acertada, incluso por parte de, de muchos gobiernos y por parte de, en fin, de, de, de muchas personas que eh, de forma oculta no lo dicen, pero lo pensamos. Así que, Alba. Gracias por... ¿Quieres añadir alguna cosita más? No, que si quieres otro día dentro de un tiempo, porque ya te he dicho, estas, estos temas creo que no hay que ser pesados y no hacerlos todas las semanas, porque como te he comentado, estos temas o te gustan o son un tostón. Entonces, si quieres, próximamente dentro de un tiempo hacemos una segunda parte, porque yo creo que a la gente que le gusta, pues estos temas pues le gustan y son historias entretenidas, bonitas y no sé, bueno, a mí es que me gustan mucho estos temas. Sí, la verdad, la verdad es que sí. Mira, Raquel Martínez Gutiérrez dice, en todas las culturas se hace alusión de seres extraterrestres y es demasiada casualidad. Sí. Eh, en, eso, en eso me he basado yo, Raquel, eh, toda mi vida. Y además cuando estudias historia y aunque todo lo ves bajo un prisma de dentro del conocimiento más académico y más ortodoxo. Incluso hasta los eh, propios profesores te dicen que son demasiadas coincidencias en, en una y en otra cultura, ¿no? Pero esto lo podemos tratar, como dice Alba, más adelante, un poquito más adelante y charlar sobre todo este tema. Alba, eh, ¿qué vas a hacer próximamente en tu canal? ¿Qué tienes previsto? Cuéntanos un poco. Bueno, pues... La semana que viene, porque aparte de, de la lista de reproducción de la saga esta que tengo con las mitologías, hace un par de meses empecé también otra saga que es sobre Oparch. Y bueno, la semana que viene haré ya un vídeo de Oparch. Luego también os voy a hacer eh, algo sobre la tierra hueca. Luego también tengo un vídeo sobre seres de leyenda, que bueno, como veis me gustan mucho esos temas. Y luego también hace ya tres o cuatro semanas también que empecé otra serie de vídeos. Yo no sé cómo me las apaño, que no paro de, de empezar. Cosas nuevas, así que son muy largas, sobre los relatos de Lovecraft. Y bueno, eso ya como hace ya cuatro semanas o así que lo hice, ya va tocando. Y bueno, y, y no sé, a ver si hacemos también algún directo. Que, que ya te comenté que si te parecía bien lo podríamos hacer el directo en mi canal sobre una conversación, una charla de estas como las que tenemos, de qué puede haber después de la muerte. Buena pregunta, me apunto a ese directo. Puede ser una conversación muy trascendental. Sí, puede ser bonito o desagradable, porque quizá algunos piensan una cosa y otros pensamos otra, ¿no? Pues sí, pues sí, podemos hablar, hablar de ese tema y llevarlo a tu canal. Pues ya sabéis, Misterios del Mundo con Alba Espejo, que la hemos tenido esta noche con nosotros, investigadora, miembro del de equipo de En Busca de la Verdad, vicepresidenta de la Sociedad de En Busca de la Verdad de España, muchas cosas más, ¿eh? vamos a rellenar aquí un currículum aquí de Alba, y que además en su día se le prohibió hablar de mitologías y me parece muy bien que lo estés haciendo Pues sí, porque a mí es un tema que me encanta Y a todos, nos gusta a todos Así que ya sabes, nos vamos a Egipto el mes que viene Sí, ya no queda nada, madre mía Qué nervios, ¿eh? Sí, qué ganas Y yo con estos pelos <risa> Bueno, por, por estos pocos pelos Porque si digo la verdad Tampoco me quedan muchos pelos Intento conservarlos, los cuido, los mimo Les canto, les bailo, los peino De vez en cuando sí, Para que no se me para que no me abandonen Así que chicos eh, Gracias Alba por haber estado En este directo Ha sido muy interesante Hemos tenido pues, un poquito más de 100 personas En este directo Y ya sabes, te invito en otro momento pues nada, muchas gracias a ti y a toda la gente que ha estado viéndonos y, y a, la, a la que nos verán. Pues nada, gracias a ti. Y a vosotros, ¿qué os voy a decir, amigos? Que estáis ahí todos ahí atentos, eh, ahí pendientes de, de, bueno, de todo lo que hablamos, de todo lo que decimos. Eh, estáis ahí atentos, eh, atentos. Si queréis, pues dejáis preguntas aquí debajo, ¿eh? Y quiero recordaros que tenemos eh, nueva plataforma web, eblv.es, ahí es una página renovada, rafafernandez.es ha pasado a la historia, porque era quizá algo más personal y ahora lo hemos hecho, pues, más en acorde a los tiempos en los que estamos viviendo, en las diferentes, los diferentes canales. Eh, dentro de la plataforma de EBLV, pues tenemos a Misterios del Mundo, de Alba, Alba Espejo. Eh, tenemos En Busca de la Verdad, El Tribuno, que lo tengo ahí un poquito abandonado, ese canal, El Tribuno de Rafa Fernández, EBLV Live, eh, no sé si esto se me ha cortado, si sigo... Yo te oigo. Vale, es que se, se me para esto y no sé si, si... Bueno, tenemos el tribuno de Rafa Fernández, EBLV Live, y también el canal de Azucena, eh, Top ten Live EBLV. También tenemos eh, Historias al Alba, tenemos mecenas eh, Misterios en Mecenas, eh, en Evox. Tenemos pues, un montón de cositas donde pues, ahí os podéis entretener. ¿eh? Si un día dicen, no sé qué hacer, pues bueno, te metes en EBLV... Punto es, y ahí lo tienes todo ¿eh? desde audios, vídeos y diferentes cosas. También estamos eh, con un nuevo proyecto. Eh, aunque ahora vamos a hacer un estreno del cuarto documental eh, en En busca de la verdad sobre la Atlántida. Vamos a hablar de la Atlántida histórica y de esa Atlántida, pues que hay misterios que no se sabe lo que es, dónde está, tema extraterrestre. Eh, vais a ver unas imágenes preciosas, inéditas. ¿eh? Hemos viajado mucho para traerosla a vosotros aquí a este canal y eh, estamos ya ideando el quinto documental, ya sería el quinto, para el mes de mayo, ¿eh? porque ahora en abril viajamos a Egipto, eh, haremos un, un diario de viaje a, en los vídeos, os iremos eh, enviando vídeos y luego ya posteriormente, cuando estemos aquí, eh, los veréis ya montados, algunos, otros en directo, otros ya editados, porque de momento no voy a volver a Egipto, este, este año es el último año que voy a Egipto, no sé si más adelante iré o no iré, tenemos que abrir otras nuevas rutas de viaje y otras, otros nuevos lugares de aventura, y de momento Egipto lo vamos a dejar aparcado un tiempo y volveremos más adelante. En este, en este nuevo proyecto eh, iremos a Montserrat, a Barcelona, a la provincia de Barcelona, eh, y grabaremos diferentes temas en relación a Montserrat. Montserrat como montaña mágica, el tema de los ovnis, el tema de, de los avistamientos ovni, el tema de las desapariciones misteriosas, el tema de la aparición de la Virgen, el Santo Grial que estuvo eh, buscándose allí eh, por parte del Tercer Reich de Alemania, de los alemanes, y la aparición misteriosa de esa Virgen de Montserrat que deja mucho así en el aire y lo vamos a tratar. Todos esos temas en el próximo documental que vamos a grabar. Eh, primero estrenaremos el de la Atlántida, y eh, para el mes de mayo nos iremos a Barcelona Para ello pues hemos abierto un crowdfunding eh, Nuestra misión es llegar a 500 euros aproximadamente eh, Y bueno, todos los que queráis eh, colaborar, participar En la plataforma se pondrá vuestra fotografía, vuestro nombre Y os iremos informando de todo un poquito Así que eh, ahí tenéis eblv.es ¿eh? Lo tenéis ahí Directamente la plataforma nueva y por mi parte ya os he dado todas estas informaciones, volveremos con más vídeos y como siempre os digo, gracias por venir, un beso y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.